el panel de efectos de control te permite trabajar de manera directa sobre las propiedades de los clips vamos a dar aquí un clic sobre el vector nos vamos a ir acá arriba a control de efectos la misma posición o distancia que estás viendo aquí es la que tenemos dentro de este clip algo muy importante es que vamos a trabajar con posición escala rotación y opacidad para trabajar este panel hay algunas cosas interesantes que debo indicarte, como por ejemplo si te acercas sobre eh, la posición y das clic y arrastras, puedes cambiar de manera manual, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Pero sin embargo, si das un clic en posición, automáticamente te va a salir ese cuadro delimitador. Con esto, tranquilamente puedes moverte con mayor libertad sobre el video. Realmente me gusta muchísimo más esta segunda opción. ¿Qué tienes al respecto? Por ejemplo, trabajar la escala o la opacidad. Vamos acá, voy a mover esto un poquitito, lo voy a dejar ahí. Ahora voy a trabajar con la opacidad. Vamos a dar un clic donde dice opacidad, aquí en el fotograma. Nos Vamos a mover por acá y vamos a dar otro clic. Aquí nos vamos a mover entre fotogramas, dando un clic, dando un clic. Esto es exactamente igual que After Effects. Ok, Vamos a dar un clic y aquí en opacidad la vamos a poner al cero. Entonces, cuando se mueve esto, mira, va a aparecer tranquilamente la opacidad en este sector. Vamos a mutear aquí para no escuchar ese ruido. Y si la quiero cambiar de posición o le quiero dar una escala, también lo puedes hacer. Por ejemplo, aquí donde dice escala, damos un clic, lo movemos un poquitito por acá y damos otro clic. Voy a moverme con la escala hasta el principio y en vez de 50 lo voy a bajar manualmente, ¿no? ¿Para qué ves este efecto? Ahora no solamente hace una opacidad, sino que también ahora crece la escala. Eso es lo bueno de trabajar con los efectos de control. No solamente lo puedes hacer sobre vectores, sobre imágenes, sino que también lo puedes hacer sobre los clips de video y realmente te queda súper bien.